De modo que pasamos al segundo punto del orden del día que es la conferencia que va a impartir nuestro compañero Miguel Ángel Sánchez, al que obviamente no voy a presentar porque lleva más años que yo en el centro y, y, y felizmente le conocemos mucho y ya nos ha... ...ilustrado y no poco en otras muchas ocasiones... ...sobre temas siempre relativos a, a nuestra región... ...al pasado de nuestra región... ...y esta vez en lugar de hablarnos de un valle... ...o de la población de un valle... ...o de los que marcharon o vinieron... ...pues nos va a hablar de un par de linajes... ...por lo que tengo entendido... ...así que le cedo la palabra para que... ...para que... ...emprenda su ruta... Vale. Eh, ¿Tienen todos el programa de la película que les acabo de entregar? No, es falso, no es una película, es una conferencia que di el año pasado. Por pues, si acaso alguien sabe es. que es un cine, no lo es en a entregar. Eh, bueno, eh, di una conferencia sobre el libro de sus ritas, eh, pasándome, no, porque es una documentación que pasó dentro de estos montañeses al archivo de esta y es una, una joya de, de documentación, y pero, eh, lo envía a España Sacra, que es la mejor revista de historia de las elecciones que hay en. En España lo aceptaron, tuve corrección unas cosillas, y, y lo tienen que todo ese. Bueno, voy a hablar efectivamente de dos linajes de un destino. Voy a hablar de los Barreda, que todo el mundo conoce aquí en, en Cantabria, supongo. Y otro, el, el linaje de los Fuentes. Luis, muy buenas, pero que <risa> No puedes... Ah, Te vas a desplazar desplazado, ah, si no tienes esto a la mano. Gracias. Bueno. Entonces, eh, voy a hablar de los Barreda y de los Fuentes fuentes son Cameranos, últimamente tengo un pequeño grupo de trabajo, aquí tenemos a Miguel Ángel Brindes que también está en el Ajo, profesor de Historia Económica de la Universidad de Cantabria, estamos persiguiendo Cameranos, como ¿Sí? una especie en peligro de extinción, eh, que no lo son, bueno vamos a comenzar, vamos a empezar por la Casa de Barreda, en ocasiones hay demasiado texto, ya lo veo, entonces vamos a hablar de los eh, Barreda que fue uno de los linajes más importantes de la Cantabria de, de la Edad, de la alcaldía, Edad Moderna, finales del XVI, principios del XVII, de etcétera, y se extinguieron, ya veremos por qué, voy a ir adelantando eh, cosas, se extinguieron pues, a finales del siglo XIX. Es un linaje que desapareció. Es posible que haya gente que se, que se pille todavía barrera, habrán tenido compañeros de colegio y cosas de estas, pero esos no son los barreros, ¿vale? Bueno, entonces se funda Mayorazgo, que es un sistema de ir asentando una familia destacada a finales del siglo XVII. Una de las, de las fórmulas que hay para, para fundar Mayorazgo es eh, dotarle de medios eh, económicos y, sobre todo, de bienes inmuebles. En este caso, se compran fincas, fincas que no se pueden enajenar, porque si se enajenan, si se venden, se compran, se venden pues el, el mayorazgo deja de tener, eh, deja de tener eh, estabilidad. ¿Eh? Ya veremos que a veces las estabilidades son eh, suicidas. Por aquí tienen algunos datos. Durante de, entre 1663 y 1690 se compran casi 300 fincas, realmente seguramente más, en 25 concejos y eh, para aquella época 138.000 reales era toda una fortuna. Eh, ¿Quién es el primero que, fur, que funda un... Que funda el mayorazgo de los Barreda. Porque con Diego de Barreda, Baracho y Ceballos. Eso no es lo importante. Lo importante es que el que sufraga estas compras es el prior de la colegieta de Santillana, que es don Juan de Barreda. Familia. Realmente la colegieta de Santillana tuvo una serie de, de priores, de abades, y muchos de ellos se tiraban Barreda, los, los, los eh, las bodas eh, de los Barreda se celebraban en la, en la colegiata de Santillana, los entierros, los funerales, etcétera, etcétera. O sea que de alguna manera eh, la colegiata de Santillana eh, funcionaba un poco eh, eh, regida por los barreros. Hubo también otros apellidos importantes. Bueno, eh, el, el, este prior de la, de la colegiata de Santillana le dota al, al mayorado de la fortunaza de 660.000 reales y una serie de casas en otros, en otros lugares y en Santillana. De hecho, muchas de las casas, casonas o palacios o lo que sea, de Santillana se tienen realmente el apellido Barreda y seguramente eh, sus antiguos dueños, eh, seguramente fueron el producto de esta, de esta donación que le hizo el, el prior don Juan de Barreda a su eh, sobrino, me parece que fue eh, don Diego de Barreda y que fue el primero de bueno, ¿cuáles son las estrategias de los Barrera? ¿Mm? Para seguir manteniéndose al frente de casi de Santillana, aunque eso tiene, podríamos matizar muchísimo, el vincular el patrimonio. Realmente la vinculación del patrimonio eh, es una manera de seguir sosteniendo y fortaleciendo el linaje. ¿Mm? Realmente lo que es la, la vinculación del patrimonio llega a niveles auténticamente enfermizos. Auténticamente enfermizos. Por ejemplo... Si, eh, se, eh, eh, si se introducía una, una... Lo de Fermín no, no me miren así, yo estoy normal, eh, pero como historiador tengo que darle algún calificativo a los comportamientos que, que tuvieron los barreras Si se, si, se, si ingresaba alguna sobrina o alguna hija al convento, normalmente se le dotaba de una cantidad, eh, para que tuviera una vida cómoda, etcétera etcétera Bueno, pues ellas, eh, esa dote... La integraban en el vínculo, en el mayorazgo. Lo cedían. Se quedaban sin dinero y lo cedían. Si había alguna boda, ¿m? la dote de la novia o del novio, sobre todo si era mujer, se vinculaba también al mayorazgo. ¿De acuerdo? Tenemos un caso muy interesante, este de aquí. Vamos a leerlo porque yo no me acuerdo exactamente. El caso de don Clemente de Barrera de Campuzano. No, perdón. Eh, vamos a ver dónde está. No, el, el último. El. No lo tengo aquí. Ah, sí, sí, sí. Eh, Clemente de Barrera y Campuzano eh, fue un militar, sobre todo vinculado a la Marina, real, que tuvo mm, muchísimo éxito en, en las guerras, etc. Organizó muy bien algunos presidios, algunos puertos. Mm, bien, era un, un, un militar de éxito. Eh, con tal fortuna que eh, Fernando VI, el rey, eh, bueno, intermedio por supuesto de, de, del correspondiente ministro de Marina o quien fuera, le da la posibilidad de vender, voy a leer, enajenar, transferir o disponer en vida, o en el, o un artículo de la muerte, en el momento de la muerte, de disponer de sus bienes hereditarios, cosa que no se podía hacer en aquella época, lo podía hacer antes, y eso era un privilegio que le daba al rey. Bueno, pues este señor no quiere ese privilegio, ¿qué es lo que va a hacer? Él prefiere, los hermanos, <coughs> renunciar a sus legítimos derechos de, de sucesión en favor del vínculo de la casa de Santiago, en momentos... Más felices o más infelices, bien sean bodas o entierros, bueno, entierros no exactamente, o ingresos en los conventos, pues toda la familia, todos los miembros de la familia, donan, engordan, refuerzan el, eh, con esos dineros el vínculo familiar. Bueno, eso luego veremos que tiene, su, tiene, su, tiene su, sus eh, facetas negativas. Tenemos la primera, por ejemplo, cuando eh, casa... Eh, don, don Manuel Antonio de Barrera y Calderón de, la Barca, y Calderón de la Barca y luego hablaremos un poquito de este apellido con doña María de Orcasitas Ruiz de Escalera en 1780 los padres de ella le conceden una dote de, de 150.000 reales ¿para qué dotan a la novia? por si acaso en viuda tiene que seguir llevando una vida cómoda porque en aquella época lo de las viudas era una cosa muy difícil sobre todo si no tenían dinero así que lo que hace el marido, el, el padre, el suegro de don Manuel Antonio de Barría de Calderón de la Barca, pues es dotar con una buena cantidad a su hija. Bueno, en 1794, unos años más tarde, eh, la hija de ambos, de los dos, de Manuel Antonio de Barría de Calderón de la Barca y doña María de Orcasita, Ruy de la Escalera, va a casar con el hijo del marqués de Lorca. Y ahí cuando se casan con un marqués no hay que darle 150.000 euros a la novia, hay que darle bastante más. En total eran en torno a los 300.000 reales. Pero da la casualidad que no tenían cash, como Belén Esteban en, las, en esto de salvame y esto, no no tenían dinero líquido. ¿Y qué es lo que hacen realmente? Pues piden permiso y lo obtienen para extraer una cantidad del anterior dote para fortalecer la boda de su hija con el, el hijo del marqués de Lorca. O sea que andaban un poquitín, empezaban a mandar un poco la quinta pregunta en los momentos muy buenos y los momentos muy malos, como veremos. Voy a pasar. Bueno, esto lo pongo, eh, porque ahí se ve un poco dónde se compraron las fincas, las fincas eh, para, eh, para iniciar el mayorazgo. Eh, fue un proceso de los 30 años y ahí veis, eh, eh, por muy tarde tú, si me lo permitís, solo durante una hora luego ya de usted volveremos a la realidad. Entonces, eh, fijaros, Alfó de Lloredo, Antena del Mar, Camargo, Piélagos, la verdad es que es un patrimonio muy disperso, difícil de gestionar, pero es que no había tampoco, en Cantabria en aquella época no, y ahora tampoco, vamos, eh, no había, digamos, tierras, eh, eh, fincas grandes, homogéneas, para, como si fuera esto Andalucía o Ciudad Real o algo así. Bueno, ahí vemos la cantidad de fincas por un valor realmente para aquella época muy, muy grande, 130.000 reales. Bueno, eh, más, más características de la casa de Barreda. En contra de lo que pasaba en muchas familias nobles en la, <coughs> la Cantabria de aquella época, pues eh, los Barreda no tuvieron prácticamente contacto con las colonias ultramarinas. Es decir, que no hubo realmente aportaciones de, de dinero en metal. Eso también fue un problema, porque de lo, que, de lo que se trata, al final es de tener dinero para enfrentarse a, esa, a estas situaciones. Entonces, eh, eso es bastante, bastante difícil de entender, si tenemos en cuenta que en Santillana estaban los Sánchez de Tagle y los Valdivierzo. Es que, bueno, pues eran prácticamente, no voy a decir los dueños y señores de, de Nueva España, pero sí que eran gente muy importante. Entonces, los barreras no tienen familia. Puede ser que algún militar, este que acabo de citar antes, visitara Veracruz o La Habana, pero, pero no, no hay nadie sentado que, que mandara dinero. Bueno, ¿en ¿dónde realmente tienen, digamos, las sagraderas los Barreda? Pues realmente en las casas nobiliarias castellanas, aunque en el caso de los Duques del Infantado, eh, bueno, pues sí que tenían vinculaciones con Cartabria, faltaría más. Entonces los encontramos a los Barreda como mayordomos y administradores, es decir, representantes de alguna manera de los Duques del Infantado en Santillana. Eran los hombres del Duque del Infantado, la familia del Duque del Infantado, y los Calderón de la Barca, también hay que tenerlo muy en cuenta. Entonces, eh, sí que eh, también tenemos algún barrera en la burocracia señorial de Guadalajara, que era en la capital, por así decirlo, de los estados señoriales del infantado. Tenemos algún algún Eso va a traer un problema al, en el que, al que no me voy a... Antes de nada, esto era un, una maravillosa, un maravilloso proyecto que tenía yo para hacer unos trabajazos y publicar, pero se lo he donado desinteresadamente a dos alumnos, que están, que están haciendo la tesis. Entonces, bueno, pues, me sacrifico, se me ponen los dientes cada vez más largos y algún día eh, mis incisivos se convertirán en, en, en algo parecido a, lo, a los dientes de un vampiro y les clavaré en el cuello hasta que acabe la tesis y no les soltaré hasta que acabe la tesis. Bueno, o sea, quiero decir que esto era una... una, una, una, una es una documentación extraordinaria. Eh, habrá muy, pocas, eh, muy poca documentación en España como esto, salvo aquello que está Metido en el archivo histórico nacional de, de, de Toledo, de la sección nobleza, pero a estos niveles, porque falta todavía lo de los duques de los a los que me voy a referir luego, que me han dicho en el archivo que es algo impresionante. Bueno, todo esto voy a seguir con lo que es un esqueleto de lo que podría ser una investigación, voy a seguir porque en el caso de Guadalajara, pues los Barreda y los Calderón de la Barca van a tener la mala suerte de que, eh, precisamente, eh, son austracistas los infantados. Es decir, en la guerra de sucesión son partidarios de los austrias, sino partidarios de los borbones. Y esto va a tener sus repercusiones, sobre todo para los líderes del infantado. Bueno, eh, y cuando vienen las cosas mal dadas por ejemplo, la guerra de la independencia, pues no tienen dinero líquido, tienen que recurrir al préstamo. Una casa con tantísimas propiedades y tanto dinero vinculado, bien, bien está que el, el dinero ha sido... Ha sido eh, destinado a préstamos, etcétera. Pues cuando llega el momento de un de una, de impuesto extraordinario, los franceses no tienen dinero. Tienen que pedir préstamos. Préstamos. Eso es una cosa aparentemente, aparentemente, aparentemente la pero en aquella época eh, se funcionaba de esta manera. Política matrimonial. Aquí yo creo que está el punto fuerte. Los éxitos de los de los de los Barrera se fundan en, eh, en unas espléndidas. Unos espléndidos casamientos. Ahí tenemos algunos de los algunos de los de los apellidos que entroncaron, los Calderón de la Barca, los Corro, Los Cos, Los Campuzano, ¿mí? Orcasitas y Los Fuentes, que es el último, el último apellido que vamos a tocar después. Eh, casi todos son de Cantabria, menos los Orcasitas y los eh, Fuentes. ¿Vale? Bueno, te, empezamos un poquitín escalonadamente, cuáles fueron los hitos de matrimoniales, 1708, don Diego Domingo de Barrera y Ceballos, ¿m? ¿de acuerdo? Casa con doña María Antonia de Campuzano Velarde, la hija del conde de Mansilla, los Campuzano. Entonces, eh, seguramente si se, si se explota exhaustivamente el Castro de la, de la Ensenada, se descubrirá que el auténtico, eh, gran mm, eh, propietario territorial, de la Cantabria Antigua Regimental es eh, el, el conde de Mansilla. Tienen Liébana, tienen en la Amazon, tienen en, por supuesto en, en la zona costera, tienen en el Valle de, de Huelna, etc. Etcétera, etcétera. Bueno, vamos a saltar un poquito más, en 1730 la boda esta vez va a ser de Pedro Antonio Joaquín de Barrera de Campuzano, ¿m? el hijo con doña Antonia Pascuala, Calderón de la Barca. Ya tenemos un Calderón de la Barca en escena, ¿m? una estrategia espléndida. Y en el último, en la última fase del análisis del siglo XVIII, tenemos a Manuel Antonio de Barreda y Calderón de la Barca, ¿eh? con Doña María Margarita Orcasitas Ruiz de la Escalera. Ya asaltado el territorio y están ya en, eh, en las encartaciones. ¿De acuerdo? En Zayas, en Balmaseda. Eh, estos, también tienen, estos tienen también eh, casas, fincas urbanas en Madrid. Es sorprendente la cantidad. De, de, de personajes eh, locales, eh, periféricos, que tienen, que tienen propiedades en Madrid y eh, es uno de, en este caso, tenemos un, un ejemplo. Y ahora mmm, todo va estupendo y de repente parece que va a ir mucho mejor y vamos a ver ahora lo que yo llamo una nota inesperada en la Sinfonía de los Barreras. Hasta ahora todo va estupendo. ¿eh? Y eh, vamos a ver cómo doña Catalina María Calderón de la Barca San Martín hermana de doña Antonia Pascuala, que la hemos casado en 1730, que no se nos olvide esa fecha, eh, testa y funda un mayorazgo en Madrid. ¿Por qué ha pasado eso? Porque como ostracista, que era la duquesa del infantado, cuando destierran a Mariana de Neoburgo, la última mujer, la segunda mujer de Carlos II, la destierran a Bayona, por esto se lleva un séquito de 200 servidores, de, de todo pelo, y hacen unos gastos que parece que los comerciantes de Bayona y alrededores se frotaban las manos, pero realmente Felipe V se tiraba de los pelos porque es que tenía que enviar constantemente cientos de miles de reales a Bayona porque la, la, corte, la corte... Bueno, una de las que va, una de las es ni más ni menos que la camarera mayor, ¿no? es eh, justamente doña Antonia Pascuala, ¿no? y eh, se enamora se supone que se enamora con eh, un, eh, un Fernández de Bobadilla que no recuerda ahora mismo cuál es el título del padre y se casa. Y se casa. Y entonces la, la reina, Mariana de Neuburgo, la, la dota con una serie de, de, de edificios en, en Madrid, en la corte, y la dota también de rentas. Unas rentas, bueno, pues no es mucho, 23.040 reales anuales, no está mal, pero tampoco, pues bueno. Entonces, eh, hay. Eh, Hace, eh, funda mayorazgo y entonces, según, según las cláusulas del mayorazgo, mmm, hay una, una serie de operaciones en las herencias y llega el momento, voy a voy a, voy a, voy a abreviar, que eh, eh, el, el, la herencia cae precisamente en un barrera Van muriendo los, los hijos y los nietos de doña Catalina María sin, sin descendencia, o mueren muy pronto y como estaba previsto que su hermana heredase, pero había muerto, había muerto ya hacía años. Y entonces, ¿quién va a eh, heredar ese ese, esa, ese mayorazgo que funda doña, <coughs> doña Antonia Pascuala? Pues, un barrera. ¿De acuerdo? Así que ahí tenemos una... parece que va todo mucho mejor. Es decir, que no solamente están casándose estupendos, sino que además están recibiendo mayorazgos y ya tienen un bien la corte. ¿Mm? Estamos hablando ya del siglo XIX, 1822. Bueno, aquí tenemos los los distintos, los distintos enlaces, eh, tenemos en vamos a ver en rojo el siglo XVI, el verde más clarito, perdón, el verde más oscuro el siglo XVII, el verde más clarito es el XVIII y el XIX, que se ve muy mal, son sobre todo estos círculos que están fuera de Cantabria que son ya de los Orcasitas, finales del XVIII, principios del siglo Y falta en Fuentes, que se estaría en, en, en la corte, en Madrid. Bueno, y ahora vamos a ver la otra cara de la moneda. Parece que han tocado el cielo, eh, se han hecho con muy buenas propiedades en, en urbanas en, la, en, la, en Madrid, y en el mismo año eh, el, el, el mayorazgo, don Blas María de Barrera de Orcasitas, reconoce a un canónigo de la colegiata de Santillana que eh, le debe un dinero le debe exactamente 53.881 reales, y según pone en el recibo y en el reconocimiento, para el gasto alimenticio de mi casa, reparos en ella y compra de muebles, los que no puedo pagar de presente por carecer de numerario, ¿m? que serán pagados cuando fallezca mi abuela materna, y si estos no alcanzasen, puntos suspensivos. ¿Qué garantía, qué garantía, qué garantía eh, le pone? Pues... Todo lo que han recibido de los orcasitas por ese... bueno no, con el, con el, con el, el mayor de, de los orcasitas con, con, el, con el matrimonio, eh, pues resulta que todo eso lo tiene que disponer como garantía, como garantía de ese préstamo. En el mismo documento dice que ya en 1819 le había pedido 21.143 reales. Puede ser que no sean unos manirrotos, aunque ya veremos que yo tendría mis dudas cuando veamos la de realidad en el siglo XIX, pero es verdad que la casa, eh, el palacio de de, de Santillana, eh, fue saqueada por los franceses. Entonces, pues, ahí se ven muebles, etc. Bueno, pues probablemente eh, sea una pintura... Eh, eh, vamos. Y también es muy, es muy... Eso sería cuestión de verlo en los protocolos. Es, es muy probable que eh, después de la guerra de independencia, muchísimos campesinos no pudieran pa pagar los intereses de los sexos O sea que eh, pudo haber ahí un, un, una debacle. Bueno, ahora vamos a ver una cosa que yo he denominado, esto sí que es como una película, los hombres de las montañas de lana. Yo no sé cómo a ver, me, no sé cómo me hubiera gustado, los hombres de las montañas de la lana, porque hay unas montañas de la luna en África y otras cosas. Bueno, pero yo me he quedado ahí con eso y ahora me, me explicaré. Esto que ven son la Sierra de Cameros. Vamos a ir a, a Cameros, que es un sitio mágico desde muchísimos puntos de vista. Bueno, aquí se ven más fotografías, son zonas montañosas, la Sierra de la Demanda y la Sierra de Cameros fundamentalmente. Aquí se, hay, había no solamente eh, explotación lanera, ya ver, hablaré con un poco más de detalle, sino que también había ferrerías. ¿no? Y eso igual tiene que ver algo con algunos de los cameranos más famosos, y aunque desconocidos, que, que, que voy a citar. Esta es la explicación, estos son los cordeles de la Mesta. Si ven ustedes, eh, la mayor parte de ellos van a León, ¿sí? a la izquierda, pero eh, los otros van a Burgos, Soria y, eh, y La Nioja, Rioja. La Rioja ¿sí? ¿sí? Y la lana en aquellos tiempos era el oro blanco de España. ¿sí? Se decía en aquella, de las zonas de abajo, se hablaba de las Indias Españolas, de la cantidad de dinero que entraba y salía de la zona de Cáceres y de las. Y también eh, la lana que llegaba hasta el puerto de Bilbao y se exportaba después a Flandes y a Inglaterra, antes de que esto se hiciera con el control de la, de la de, del ganado merino. Esto sería un poco la, una explicación así geográfica de por qué aquello eh, generó tanta, tantos personajes tan espabilados, por decir algo. Va, vamos a hablar un poquitín de las dimensiones. ¿Mm? En... en, en, en en 1751, según el catastro, aquí parece que se hizo un poco antes, en la Rioja, en la Rioja había 800, casi un millón de ovejas concentradas en esas zonas montañosas. ¿eh? No, no, aunque es verdad que también había en los valles, pero... Y en 1865, y eso no voy a hablar excesivamente de la crisis del sistema, pero se redujo a, a medio millón, por debajo del medio millón. Entre las, en 1750, entre las sierras y el... En, la sierra de Cameros y en los valles de Cameros, habría en eh, la sierra 238.000 y en el valle 115.000 ovejas. Bueno, vale. bueno eh, en verano llegaban a subir hasta León y hasta, y hasta, y hasta eh, esta zona de la demanda burgalesa, soriana y, y, y camero riojano 5 eh, eh, millones de ovejas. Y más o menos tres cuartas partes eh, llegaban a esas zonas, no a León, ¿eh? sino a esas zonas de La Rioja, Soria y Burgos. Bueno, aquí tenemos algunos personajes. Vamos a ver. Eh, ahora voy a decir una, una cosa así también como espectacular, ¿no? Para, si alguno se, se está cansando, pues para eh, espabilarle un poco. Si, si en el, entre la época 1840 y 1939 hubiera que hacer una selección de los eh, 20 mejores mejores, más estupendos, más poderosos empresarios de España, probablemente entre 8 y 10 serían cameranos. O sea que no es, un, no es una, una cosa que, que fue de casualidad. Bueno, este es Agustín de Heredia Martínez, seguramente en su época el mayor empresario de España. Introdujo la industria siderúrgica moren, moderna en España, en Málaga, a donde se había desplazado. Fábricas de azúcar. Minas, ferrocarril etcétera, etcétera eran empresarios que quede claro no sé si han visto alguna empresa en los Barreda, han visto alguna empresa en algún momento ninguna es posible que encontremos algo, Miguel Ángel pero yo creo que no vamos a tener suerte bueno, y este es el este es el, el pueblo en el que nació es una foto del siglo XX, son pueblucos rabanero, rabanera de Cameros bueno Aquí tenemos otro. ¿Quién no ha probado alguna vez, salvo una excepción, algún producto fabricado por este empresario? Nadie de joven se tomó un destornillador, un gin tonic o algo así. Pues este señor es el que inventa el, la ginebra Larios. Iba, iba a hacer una, un pequeño juego de manos, quitar el poner una fotografía de unas botellas de Larios debajo de la, de la fotografía del pueblo, quitar la fotografía y aparecerla. Puede haber jugado un poquito y haber dado eh, alguna oportunidad a los presentes. Bueno, este señor es Martín Larios, guerrero de Tejada, de Laguna de Cameos. También es socio, llega a ser socio de, de Heredia. Por cierto, ahora tienen los Larios, tienen una, una, una trisca familiar, de muchísimo cuidado, eh, ahí es este, el, el, el que lleva... El título ha heredado a una hija y a una sobrina, ha sido un, una cosa, tarde, pero que son muy, muy discretos y no parece como si fuera, pues no sé, esta, ¿cómo se llama esta señora? Bueno, ahora mismo, no, todos estos que se dan en la tele. Bueno, este es el pueblo, Laguna de Cameros, eh, es en 1830 y tantos también, se me ha olvidado poner la fecha y muere en 1873 en París porque la población de Málaga, la población obrera de Málaga en la revolución de la gloriosa, asalta el palacio, lo destruye y eh, se va Pero, eh, ¿ustedes han estado en Málaga? ¿Algunos? A ver, que levanten la mano, por favor, los que hemos o no. No pero, vamos a ver no, Hagan ustedes el favor. Ustedes han, han, han pisado por la quinta calle comercial más cara de España. La calle Larios. Pues es que la renovación del urbanismo malagueño corre a cuenta de este señor. Ni más ni menos. Pero bueno, tiene más cosas. Lo vamos a dejar por ahí. Él se da cuenta que el asunto de la, el asunto de la, de la, de la siderurgia no tiene futuro y lo que, es, se transforma en, vamos, el, el, lo que hace es invertir en la industria agroalimentaria, entre otras las, las bebidas. Y de hecho, sea de paso, si están viendo ustedes el ranking de las empresas más antiguas de España, casi todas son eh, empresas eh, pues, tipo Osborne, tipo Larios, etc. Ah, bodegas, en fin. Bueno. bueno, aquí tenemos a otro señor. Que, que es Camerano. Portigosa de Cameros, 1833. Él se ha eliminado García de Olalla, eh, se, solo se conoce como Simeón de la Riva, eh, no sé por qué, y muere en Santiago de Compostela. Pero es que aquí en, en Santander hemos tenido un edificio Simeón, como otros 36 almacenes, grandes almacenes, que hubo en España. Y además funda el primer banco, el primer banco eh, eh, gallego. La banca Simeón y nacen de estos pueblos. Aquí tienen el edificio Simeón, la parte inferior es lo que eh, y, y arriba está eh, la, el pueblo donde nació. Y aquí tenemos a otro Pedro Duro Benito. Bueno, eh, tú sí que sabes, ¿no? Claro. Que no sabía que era Claro. Bueno, pero. pero. Ah, la Duro Felguera sí que la conocemos, ¿no? Una siderurgia, minas de carbón, etcétera, etcétera. ¿Vale? Otro siderúrgico, por cierto. Pedro Duro Benito. Duro Felguera. Ahora sigue existiendo, lo que pasa es que se, ha dedicado a, se está dedicando a otras cosas, sobre todo a lo que es la, la infraestructura de, de portuaria, de canales, de dragas y cosas de estas gigantescas. Pero bueno, yo creo que ya no, no estoy seguro de que. Brieva de Cameros, 1818, La Felguera, 1886. Y los Fuentes. No tenemos fotografías de ellos, pero seguramente que los tienen en, en Café Cantabria. Ya habría que hablar con, con Juan Muñiz porque seguramente que de los barriles y de los Fuentes no pasaron las fotografías al Archivo Histórico Provincial, pero seguramente que las conservan ellos. Lo digo por tener Bueno, bases económicas. Hemos visto eh, los matrimonios, Hemos visto los vínculos, los mayorazgos, los préstamos, etcétera, etcétera. Vamos a ver cómo funcionaba esta gente. Bueno, en principio, la familia Fuentes se mueve, aunque nacen en Valgañón, otro pueblo camerano, Oja Castro y Ezcaray. Ezcaray ya les tiene que sonar un poco más. Ellos manejan como nadie todo el asunto de la lana. Por eso decía yo lo de las montañas de la lana. Entonces, eh, se dedican al... Eh, el, el, el, lo, hemos encontrado al, al primer, bueno, no, seguramente que no es el primero, pero el catastro de la sedrada nos ha, nos ha mostrado un, a un a Ángel Fuentes y se dedicaba tenía ciento y pico, ya lo veremos un poco más tarde, ciento y pico cabezas, no eran muchas ya eh, de paños y no tenía mucha, mucho patrimonio rústico, no llegaba a la hectárea pero no tenía ni deudas ni a favor ni en contra es muy curioso eh, lo que sí va a ocurrir, con todo lo que hemos visto antes de la Mesta, es como hay un declive del ganado lanar en, en España, pues toda aquella, toda aquella zona entra también en barrera. Entonces, es cuando se produce la, la expulsión, entre comillas, de cameranos que van a distintos sitios de España. Lo que sí tienen son eh, conexiones con los cinco gremios mayores de Madrid, que son, por así decirlo, los cinco gremios eh, fueron eh, el antecedente del Banco de San Fernando, el Banco de España, etcétera, etcétera, y había algunos cameranos en los cinco gremios, sobre todo en el gremio de los Paños, que era el que más dinero producía. Y además eh, veremos que hay vecinos de Ángel Fuentes, los González Soto, están eh, implicados en el, en, el, en el gremio de, de Pañeros. Bueno, eh, Ángel es el... Es el... Es el que empieza la saga, aunque es verdad que probablemente anteriormente hubo, pero no tenemos por ahora, aunque vamos a ir, a, vamos a ir al archivo histórico provincial de La Rioja para ver un poquitín protocolos y seguramente tendremos algún, algún representante de la familia anterior. Bueno, eh, vamos a encontrar a un, a un Fuentes, casi de... como Eso depende mucho de la documentación que estamos manejando, que es el administrador del almacén de la Real Fábrica de Paños de Ezcaray, le nombran, y del almacén de lanas de Talavera de la Reina y ya vive en Madrid ha ido a Madrid ¿de acuerdo? Fermín Fuentes tiene también una ganadería de, eh, de más tarde adquirirá una, eh, una serie de fincas en Moral Zarzal en la sierra madrileña y eh, se invierte dinero en fincas que han salido a subasta durante la desamortización de Godoy la que eh, tiene lugar también al final de la Guerra de la Independencia, que con permiso de Fernando VII los pueblos pueden vender bienes para, digamos, solventar un poco las deudas que tienen, sobre todo la hacienda, que no se lo perdona, y también durante la desaboración de Mendizábal y Espartero. Eh, es una ganadería de todos los bravos. Por cierto, eh, tiene más o menos existencia, eh, existe durante 40 años casi, y se la vende, ahora no recuerdo eh, cómo se llama, a un ganadero santanderino. Tenemos la, el nombre, pero no sabemos de dónde ha venido este señor. Bueno, y tiene también bienes en Villarrubia de Santiago, en Toledo, en la frontera entre Madrid y, y Toledo. Entonces, era, esto se, se, se compra durante la fase final de la desmordición de Mendizábal Espartero y es una dedicación eh, fundamentalmente cerealera, aunque intentan poner eh, y fracasan una ganadería, ovino y toros también. Pero, eh, y también tienen como eh, atractivo seguramente económico el que es la única, el único paso de barca que hay de un sitio a otro del río Tajo, con lo cual pagan el barcaje y también tienen de ahí beneficios. Bueno, aquí tenemos Valgañón, ahí tenemos el, el, la, la montaña de lana, que más bien es una riada, de vez en cuando hacen cosas folclóricas que no tienen mucho sentido, y bueno pero sí que es, eh, eh, se suele utilizar pero no, no como antes aquí tenemos Ezcaray, Caray eh, Oja Castro y Valgañón los tres sitios donde la familia pulula se casa eh, tiene, tiene parientes etcétera etcétera aquí tenemos un lavadero de lana que probablemente igual no lo es no queda casi ninguno de los decenas de lavaderos de lana que había eh, porque ahí se trasquilaba se lavaba y luego se exportaba a Bilbao y de ahí van, como he dicho antes, a, a, a Flandes y a Inglaterra y aquí están eh, la, la Sierra de la Demanda, la parte riojana, aquí eh, Cameros eh, viejo, Cameros eh, nuevo y ahí se ve muy mal la Sierra de la Demanda burgalesa en el mapa de bueno el sistema camerano ya hemos hablado pero vamos a basado en la llegada, en la llegada de rebaños ovinos transhumantes hay empiezan los negocios, arrendamiento de pastos, esquileo, lavadero y venta. ¿Mm? Todo eso con una cantidad de información que viene de un sitio y de otro y todo eso lo van digiriendo perfectamente los camareros y al final se convierten en unos negociantes de categoría. Bueno. Y lo mismo ocurre en Extremadura. José García Carrasco, en Cáceres, es el mayor capitalista de, de, de principios del 19 en Cáceres y era el que tenía... Eh, dinero también hizo, hizo obras de urbanización en, en Cáceres capital etc. aquí vamos a empezar ya eh, aquí vemos un plano de Madrid de la época de Carlos III eh, el, el punto rojo más a la, a la derecha se ve un poco lo siento eso es la calle del Carmen ¿m? ahí compra compra bueno, yo creo que Antonio con eso lo voy describiendo después está en la calle del Arenal ¿m? está el eh, la otra casa que compran, y está casualmente, y digo casualmente porque no está nada casualmente, al lado del convento, perdón, de la, de la parroquia de San, de San Ginés, donde tiene su asiento la cofradía de nuestra Señora de Valvanera de los, de, de los riojanos, ¿m? un auténtico lobby riojano en Madrid. Y eh, luego está el, el convento de San Gil, que luego lo va a destruir José I. En fin, la, las, la, la, la, ya veremos que los lugares donde habita esta gente no, eh, no ha sido casualidad que aparezcan allí. Y luego tenemos el Palacio Real, ¿eh? que es un poquitín la, la matriz de todo. El Primum Móvil, mobile, mobile, y es el, el sitio en el que quieren estar, al lado de la, de la, de, de la corte. Bueno, aquí tenemos eh, los sitios en los que... Hemos, hemos estado viendo, ahí eh, arriba del todo es Arauz, eh, aquí la crucecita son los Barreda, luego están las, la, las zonas de, de, de Cameros, Hoja Castro, Valgañón, Ezcaray, luego está la Corte, luego está eh, el, la zona de la Sierra Madrileña y luego el, el lugar este de, de, que habían comprado eh, en la frontera entre Toledo y, y Madrid. Bueno, vamos a ver. Las bases económicas, vamos a, vamos a hacer un poco más de, de precisión. Eh, Valgañón tenía 140 habitantes, no es una gran V. Ezcaray, 134. En, en 1752. Y Ojacastro, 178. Son aldeas, realmente. No hay otra... Ángel Fuentes, ya le vamos a ir poniendo nombres, es vecino de Valgañón, aunque tiene familiares en otros lugares. Y es tejedor, casado, 48 años, 5 hijos y 2 hijas. ¿m? todos menores de 18 años, además tenía algunas tierras de poco menos de una hectárea y 105 ovejas de cabezas de ganado ovino, era el, el que más tenía. Los rebaños cuando bajan abajo es que se reúnen los, los rebaños de muchos vecinos, con sus pastores, rabadanas, etc. Eh, ¿Por qué este hombre eh, va a aparecer un hijo suyo en Madrid? Porque es vecino de dos hermanos, Julio José y Julio González Soto, bueno, pues el primero de ellos era uno de los cinco diputados, solo podía haber cinco, del gremio de Paños, y estaban en Madrid. Así que de ahí viene la conexión. En 1825, ya lo he dicho, elaboraba los cuentos, las cuentas de los almacenes, etc. Madrid, ya lo hemos dicho, calle de Granal, del Carmen, cerca de la parroquia de San Ginés, sede de la cofradía de Nuestra Señora de Balbaneira, eh, con la cantidad de influencias que tenían en la corte, y eh, en, el, en el monasterio de San Gil se celebraba, y luego veremos que también tiene su importancia, los ritos eh, litúrgicos de las juntas de la Real Orden de Carlos III. Él será un eh, miembro de esa, de, esa, de esa especie de cofradía, que no es una cofradía, pero será, eh, será premiado con una eh, eh, eh, insignia de la Real Orden de Carlos III. No está por aquí... Fernando, me hubiera gustado agradecerle el suntuoso, eh, suntuoso eh, catálogo de la, de la exposición que hubo sobre montañeses en la real. Bueno, pues ahí he sacado unas cosillas. La, en la finca de Morral Zarzal, fincas compradas durante de la desamoración de hoy, ya lo he dicho. Ahí empezó con la cría de mulas y después una ganadería. Vendía muchos toros a, los, a, a media España, eh, Sevilla, Madrid, eh, Bilbao, eh, Zaragoza... Eh, creo que en también también bueno, y vamos a Zarauz que es una cosa que, bueno, que, hacía, que le gustaba le encantaba el, el, la playa tenía también eso, por qué porque eh, en Zarauz estaba el palacio del marqués de Narros y empezó ahí la doña Isabel II empezó ahí eh, más o menos el hábito del veraneo así que lo que hace es comprarse, como no una casa, no se hace un chale, ¿eh? no, no se compra una casa que ya existía al lado del palacio del Marqués de Narros, con lo cual lo tiene muy cerquita en su momento, además ahí se va poniendo también una serie de una serie de personajes que negocian, cambian, form, eh, form, eh, cierran negocios, eh, cambia, intercambian formación, bueno, pues es muy importante estar al lado. Este es el edificio que aún subsiste de los cinco gremios de, de, mayores de Madrid, este es eh, San, eh, la, la, la, el sitio este que se me acaba de ir, el, el Santo del cielo de, eh, de Toledo. Esto es Moral Zarzal, eh, la única, eh, el, a, había, pero no recuerdo, un torero muy famoso en aquella época, que era, era un, un ídolo en, en la zona, y, y esta es la única plaza de toros cubierta que hay en España. De pronto se llena por lo visto, criticaban al alcalde del, del despilfarro y tal, y es un, bueno, lo utilizan para, para más cosas. Bien, yeah. bueno, ¿no? las bases económicas, para que veamos un poco eh, la, la, la diferencia, el contraste entre los fuentes y los barreda. Eh, cinco gremios mayores, ya lo hemos visto, sector de textil y lana, compra de bienes desamortizados, Godoy, Gran Independencia y, y Mendizábal, una compañía de comercio de Filipinas, ¿no? que además conectaba con Macao y con Cantón vía Lisboa. ¿no? Tenían una, era, eran los que gestionaban esta compañía de comercio. Empresas de transportes, antes del ferrocarril, les da a una serie de inversores por, por, por crear empresas de transportes, algunos con, con, con nombres eh, muy, eh, digamos, graciosos para esta época, Compañía de Transportes, La Comodidad, Iban en Carros, no sé yo cómo eso de La Comodidad, Sociedad de Transportes Generales de España y otra, Empresa Navarra de Mensajerías Aceleradas. Esta es, eh, es eh, muy interesante porque tenía... Eh, tenía ramales hasta Cádiz y hasta Málaga, y luego llegaba a Madrid. O sea que se veía que era evidente que el ferrocarril tenía que, que aparecer masivamente. Una compañía de seguros, la Aurora, un banco de España, eh, se sienta en el Banco de España, en eh, el Consejo de Administración, y eh, tiene una fábrica de vidrio, eh, la C en Bilbao, del que él es accionista principal. Bueno, aquí se ve un poco el mapa ¿sí? donde, por donde se mueven. Estamos en Macao, Cantón, eh, Manila, eh, Cádiz, Lisboa, Madrid, eh, Londres. También tienen ahí un, un, un factor, tienen un, un agente, y luego Veracruz y Acapulco. O sea que eh, realmente eh, no he podido recuperar un, un documento, pero pero acabarán estos alumnos acabarán con acabarán encontrándole eh, una descripción del viaje que eh, tuvo que hacer. Un, un negociante, un comerciante a las órdenes de los puentes, eh, llevando lana desde Panamá hasta Lima. O sea que fue un viaje hubiera estado muy bien. Eran unos ocho o nueve folios eh, de lana. La... Bueno, estrategias: integrarse en las redes de nacionales, entre, comi entre comillas lo de nacionales. La Rioja, provincias vascongadas, montañas de Burgos, también aparecida. <risa> Asturianos, la Virgen de Covadonga, las provincias de las Congadas, me parece, no sé, San Francisco Javier o San... ¿Cuál es Francisco? La, de... la vocación de los, de los vascos, de las tres provincias, se lema Irurat, Iruradván. Y La Rioja, que es el Nuestra Señora de Valvanera. Bueno, pues, una cosa que, que, que, que inmediatamente hace y consigue es el ingreso a la cofradía de Nuestra Señora de la Balvanera. Le, le, le nombran también a, a Juan José le nombran, a Julián y a, y a, a, a, su, a su padre y a él le nombran miembro de la Real Orden de Carlos III y posteriormente también van a recibir la más tarde, porque porque se, se crea más tarde la, eh, la insignia de la Real Orden y American la Real y American Orden de Isabel la Católica. Son dos, dos distintivos eh, de, de carácter civil, como agradeciendo los, los, los servicios que ha prestado el país. No, es una, no son eh, eh, distintivos de, de carácter religioso adquisición de, mueble, de inmuebles en las cercanías de la corte ya lo he dicho ¿sí? de la corte quiere decir el palacio real calles de Renal y del Carmen todavía existen por cierto a la entrada de la calle de Renal, lo digo por si les interesa hay una, una tienda que, venden, eh, que vende merchandising oficial del Atlético de Madrid del Barcelona y del Real Madrid y me he dado cuenta que esto va de coña que el Real Madrid está de rebajas, pero no sé por qué será. Muy bueno. alguien? ¿No? Pues acaso. Y la casa de Zaruz. A ver, vamos a ver un poquito porque hay documentación gráfica. Aquí está el palacio de Narros, del marqués de Narros, perdón. La casa de, de los fuentes estaría detrás, a la, a la derecha. La vamos a ver ahora. Como ven, está el mar muy cerca de la línea de la línea de la línea de, de, la, de, la línea final de playa y eso significaba que eh, cuando venían los tormentones pues era espectacular y de hecho uno de los problemas pero realmente debía ser una inversión interesante eh, uno de los problemas que tenía la casa de, de los fuentes es que tenía mmm, cada año había que reparar con un dineral porque mmm, en determinadas épocas el mar bueno aquí está y, y otra cosa que pasó también es que paradójicamente a pesar de que era partidario de Isabel Segunda, pues eh, en, la, en la Segunda en, la, en el segundo, la segunda Guerra Carlista, los carlistas se habían, era partidario de la corona, vamos, quiero decir, eh, no, era, no era partidario de los, de los carlistas. En la Segunda Guerra Carlista se habían adueñado za, de Zarago los carlistas y entonces la flota, una flota liberal, eh, pues los cañoneros se ensañaron con el palacio, con, el, con la casona de los Fuentes y quedó ardinada O sea que... Eh, tuvo que sufrir las consecuencias de la, de, del enfrentamiento civil. Aquí se ve en rojo cuál es la casa de los puentes. Está al lado del palacio del marqués de Naros. De hecho, esa casa pertenecía a los marqueses de Naros. Eh, tenía un, un, un túnel pasado por, debajo de la, pasado por debajo de la carretera y podían salir directamente a la playa. Pero no está protegida, como ahí se ve el, el, el ovoide azul, eh, el, el Palacio del Marqueo no está protegida por murallas, está desnuda. Por lo cual, cuando llegaban las olas, pues muchas veces el, el, el, vamos, era un dineral el mantenimiento de esa casa. Luego se marchó Isabel II, tuvo que marcharse al exilio, y yo creo que fue una, eh, una, eh, vamos, una inversión muy ruinosa. Pero bueno. El, en 1885, no, no, no coloco. Eh, gráficos de otras, de otras muertes, de otros testamentos. Vamos a ver cómo estaba el patrimonio de los fuentes, de Juan José Fuentes, eh, cómo estaba en la deuda pública, había... Vamos a ver, eh, de una, una de las cosas que se me está olvidando, pero que quiero... voy tan rápido que, que hay cosas que estoy puenteando, estoy puenteando a mí mismo, es que de, eh, de los primeros fuentes que son inversores, eh, en empresas, eh, en compañías de seguros, en bienes inmuebles, en fincas, pasamos a, eh, a, a, a una economía especulativa, ¿de acuerdo? Entonces tenemos deuda pública, y muebles pues hay un 21, no doy datos, de eran cinco, casi 6 millones de reales lo que costaba todo eso, inversiones, muebles, los muebles eran carísimos, eran carísimos, eh, curiosamente una parte importante del mobiliario eh, y, y, de, y, de las, y de los objetos de uso cotidiano los, los, los compraban en tiendas que es, funcionaban en la calle del Arenal. Debe ser una de las calles más comerciales de Madrid. Pero claro, estamos hablando de, de bienes muebles que costaban una fortuna. vajillas eh, pues, eh, ropa, muebles, etc. Traídos de Francia, de Inglaterra, etcétera, etcétera. Bueno, bienes muebles, eh, préstamos que habían hecho y varios que no tienen demasiada importancia. Ese es un poquitín en la composición de la... De la bueno, aquí tenemos el, el palacio, este verano, en junio, cuando fui a un congreso a Santiago, me perdí, y resulta que iba con dos compañeros, ¿te acuerdas? Y resulta que vimos el pazo de, de los marqueses de Sistallo, ¿eh? el pueblo de Sistallo, y es, es ese. Eso ya hablaremos un poquito. Y este es el, el palacio de los Benemejís, es un palacio urbano. Bueno, y ahora... Eh, Vamos a ver el principio del fin. Bueno. Y un Mena, Mena eh, vivió, vivió en Madrid. No tenemos todavía eh, datos eh, fehacientes, pero bueno, es, eh, lo tendremos sin ninguna duda. Vivió en Madrid. Casa con eh, la hija de la única hija que tenía eh, Juan José Fuentes, que es María. Eh, yo sí que he leído las cartas de unos padres y, y era un charaneo. ¿eh? Me das, me das me, no me das, pero no te olvides que vemos al cabo de X años, pues etcétera. Bien, lo que se ocultó, o a lo mejor no no lo hemos encontrado en su momento, se ocultó, es el, eh, fabuloso, la fabulosa deuda que tenía Leopoldo Barrera Mena, y lo voy, a, lo voy a ya lanzar, porque era un adicto al juego. Eh, estaba, eh, vivía en Madrid y llegó a tener una deuda de 1.315.325 reales, el 25% del patrimonio de los fuentes. Y eso eh, Juan José Fuentes no lo sabía, no lo, estoy seguro de que no lo sabía, pero a, a los meses, a los pocos meses del matrimonio le empiezan a llegar unas cartas con los, eh, con los pagarés que firma el Leopoldo Barrera y claro, los barreras de aquí, bueno, el mismo no tiene dinero. Seguramente podría haber, podría haber eh, no sé por qué, eso nos tenemos que enterar, como alguna cosa más habrá que enterarse, eh, seguramente hubieran podido vender, pero a lo mejor todo eso también está hipotecado, no lo sé. El caso es que se tiene que hacer, Juan José Fuentes se tiene que hacer con, el, con, el, que hacer con esa deuda. Y una de las cosas que, que, que, que ocurre, ya estoy acabando, una de las cosas que ocurre, casi eh, fulminantemente es que le cesan de, eh, del Consejo de Administración del Banco de España. Yo no sé si es porque desconfían de una persona que tiene una deuda tan grande y que a lo mejor resulta que no, no, no podría actuar de manera ecuánime eh, eh, o, anime, o bueno, técnicamente. Bueno, lo que hace es eh, Don José se ve obligado a comprar los créditos, estos estas deudas. E hipoteca inmediatamente los, los inmuebles, los que quedarían, eso lo, ya lo veremos en su momento, de los Barreda. Con lo cual, ya eh, los Barreda, que ya habían empezado a principios del siglo XIX mmm, tambaleantes, pidiendo préstamos, etcétera, etcétera, detrayendo, detrayendo partes de las dotes anteriores para casar a, a sus hijas, bueno, pues ese tipo de cosas, esto ya se completa de esta manera. Eh, mmm, una de las cosas que no he dicho es que Juan José Fuentes estaba también en la directiva del Casino de Madrid. Así que, eh, no sé si esto tendría algo que ver. Bueno, el caso es que él, si, si hubiera estado muy al, al, al tanto, pues seguramente hubiera visto que este señor tenía estaba hasta aquí. Porque es que los intereses llegaban a ser hasta el 17% mensuales. ¿Mm? O sea que era eran usureros. Vamos, completamente. Entonces, el matrimonio no va a tener hijos varones. ¿Mm? Los fuentes... Y los Barreda no tienen hijos varones, tienen una hija, que es Laura. Hay datos de, de la cantidad de dinero que le mandaba papá eh, Fuentes, a, a, a Santillana, pues para las cosas más inverosímiles, el mantenimiento por supuesto, la, eh, ornamentos de jardín, eh, cosas de estas. Y entonces, eh, este matrimonio no, va, no, no, no engendra un varón, con lo cual empieza a perder la varonía. Y después... La, la hija, María de la Barreda y Fuentes, que es ya la séptima eh, marquesa de Rolanda de Chabela, va a casar con don Joaquín de Pedro y Urbano. Por aquí entran los Benemejís y los Istanio. Y tampoco tienen hijos varones. Con lo cual, tanto los Fuentes como los Barreda desaparecen del mapa de la historia. Eso es poco lo que eh, os he querido contar. Un linaje los Barreda que tenían casi medio milenio de existencia y los Fuentes que habían ascendido muy rápidamente desde la Sierra de Cameros, había sido un siglo, pero tanto unos que habían adoptado, digamos, las, los sistemas antiguos, antiguos regimentales, como los nuevos que habían adoptado los sistemas capitalistas, por una razón de, de varonía, que todavía seguía funcionando en España, pues eh, desaparecen hasta el presente. No sabemos si con alguna técnica reproductiva nueva, el túnel del tiempo o algo volveremos a recuperarnos. Pues muchas gracias. Bueno, pues después de esta charla tan interesante y tan amena, como de costumbre abrimos el turno de intervenciones, por pues si alguien quiere preguntar comentar, hacer alguna aportación, etc. Sí, también, también, pues. Bueno, todavía la lana sigue cotizando nacionalmente en Logroño ¿eh? en la Cámara de Comercio de Logroño todavía es donde se cotiza oficialmente la lana para España Cameros era de Soria, siempre de Soria hasta la, la nueva organización de Transmigración sí, sí. de Burgos con una convicción cuando pasó a la Rioja y es que un pueblo siguiera siendo de Soria. De los 18 pueblos que tiene la Sierra de Cameros, Valle de Miregua, Piqueras, arriba del pantano, pues un pueblo para Soria, que es Montenegro de Cameros, y su patrona, Lomos de Orio, que es donde está la ermita y demás. Eh, por supuesto, Escalay, sigue dando las mejores lanas para mantas y además las más, las más bonitas en el sentido de decoración. Todavía se sigue haciendo allí, ¿no? En cuanto a los Heredia, es interesante porque como bien he dicho, las minas, eran las minas, y ahora se han vuelto a abrir Exacto. hace poco en Ojén, Málaga, las minas de Ojén. Eh, en cuanto a la deriva de, de esa familia que, que es de iniciativas, los no sé Ereña, por ejemplo, y los Soto, pues ahora se dedican a hacer mazapanes y peras. Las peras claro, del los soto, soto son el muy sí. ricas. Así que me serían también mí tan ricas las que compró mi mujer hace tres días. <risa> <risa> en serio. Y bueno, pues qué decir de, del primer administrador de la mesa, nuestro marqués de Santillana, que tenía como base el monasterio de Guadalupe. Que es siempre la, claro que el tenía que tiene los rebaños más, más, más, más grandes. ¿Eh? Era el que tenía los rebaños más, más grandes. Sí, claro, Pero que llama la atención, ¿no? Que el marqués de Santillana es el primer administrador el de la mesa en España. Bueno, así. Ah, pero bueno, tengo más preguntas, pero... No, pero, más. Yo, se, se me había olvidado, me has recordado que hay muchos gitanos que tienen el apellido Heredia y es que de los 2.600 obreros que tenía la siderúrgica, pues unos 800 así, eran gitanos y como no sabían ni cómo se apellidaban ni nada, pues se ponen el apellido de, de, del dueño de la fábrica. Y ya, pensamos que eh, los, Heredia, eh, los Heredia son andaluces y no, son cameranos. El, el apellido. ¿eh? A mí me ha recordado el, al hablar del Marqués de Larios, la, la calle Larios, que fue diseño urbanístico de un cántabro, precisamente de Rucoba, ah. o De Rucova, la de Dano. Cuando hablabas de unos y de otros, y digo, mira tú, a, aquí acaba apareciendo un cántabro siempre, porque en la de bar de Simeón, pues el edificio ese también es de un cántabro, de Antonio Ruiz de Saltes, que trabajó tanto para Duque de Santoña, o sea que. Sí, sí. Bueno, ¿hay alguna pregunta, alguna...? Pues no sé, a ver si sale de la sierra de Cameros como un gestor para nuestra economía actual. Bueno, se puede, se puede intentar. O sea que la lana es la base de... de la economía, en aquella de época, la prosperidad. En, la época, en aquella época sí, era, era lo que se exportaba. masivamente. Pues nada, habrá que llenar la España vacía de ovejas. Eso, eso ¿no? Picos de Europa de, de ovejas. Sí. <coughs> y no quiero faltar a nadie de algún borrego. No, Un, una observación. Tuvieron cuatro hijas. Sí, Blanca, Ángel, Laura y Mercedes. Habría que corregirlo, Ángel. ¿eh? Sí, Ángel, Igual es que he escrito muy rápido, ¿dónde está eso? será Ángel Ángel, Ángel Ángel Ángela. Ángela. Ángela. Ángela. Ángela. Ángela. María, pero esto lo he puesto la para ver estaban atentos. María de la Barriga, aunque no tuviera heredero, fue como muy promotora de Santillana y ahí hizo mucho, mucho trabajo, digamos, por Santillana. Y ahí recibió en su casa pues, a Méndez Pedallo, a Chesterton, a Case, digamos, no sé cuánto, porque ahí promocionaba mucho la, la villa de Santillana. Ahí luego murió ahí. ¿O no, era, no tenía algo que ver con esa familia, la que fue alcaldesa, esta pintura... No, sí, sí, sí, sí. tenía que ver, con sí, ellos. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Sí, pero María Barrera fue muy... Incluso ahí rodaron, oh, en parte siquiera, una película de las prehistóricas, vamos a decir, la de los intereses creados de Benavente, ahí en la casa de los... en el vamos en, la casa de los Peredo primero y Barreda después. O sea que, que en vida de Doña María de Barreda allí hubo mucho por. Bueno, eh, ahí iban a parar también él, y Llovermayer y tal cuando andaban por, por Altamira. Sí, sí. Entonces, ¿Fernando Barreda no tenía que ver con los Barreda de Frasitas? Yo creo que no. no ¿Mm? creo, yo pienso que no, ¿eh? porque a mi abuelo. Ya, ya, ya, ya. ya. Está, pero está los de Esles, los Barreda, No tienen nada que ver tampoco. ¿no? Yo la creo familia pero Barreda. Borrego Barreda. Claro, Barreda, la madre de ellos. En sí. Esles tiene casonas y chucas. Hay un libro que habéis digitalizado vosotros. Montañeses, la está puesto en la página la casa de Barrera. Ah, sí, la, barraga, sí, esa, la Casa de Barrera, en Cantabria sí. ¿no? sí. ¿no? sí. que hizo un tal Juan de la Barrera, precisamente, que fue el que nos trajo aquí Se hablaba mucho de las derivaciones que habían tenido por Alcalá y por ahí, por fuera de muy celebrado ese libro, allí en Ciudad Real, pues era presidente de la Barrera este. Ah, claro, Barrera, sí. justamente coincidió, <risa> yo con don Leandro, en el, la realización de la CC, en, la, en el encuentro anual que organizó allí, el, el, el Estudios Manchegos, se lo regaló. Bueno, le puso ayer un pedestal a nuestro Leandro, y, presidente de la Junta de Castilla Man, Almán, en caso, ¿no? en el... sí, sí, y en la casa de allí en Los Narros, en Zarauz, Zarauz que tiene el, vamos, no sé si decir privilegio, donde se pescó la última ballena del Cantábrico, 1848, y eh, veraneaba allí Pascual Maloz. Está en el palacio ese que yo conozco bastante bien porque la casa nuestra estaba en Zarao, donde hicimos el noviciado. De allí a la playa, vamos, era una delicia. Y eh, bueno, pues visitábamos aquello, se utilizaba por gente de alto standing, aquel palacio, y tenía muchos cuadros de Madoff, las Madoff. Aquí está, son, no sé si lo. ¿Cuándo los altos? ¿Era un también? con Espartero con, con Sagasta yo creo que hay, hay una chica en la Universidad de La Rioja que eh, eh, eh, Cristina Gaizán, no me acuerdo que yo creo que ha empezado a, a ver la, la, los, la red de, de riojanos desde Ensenada Ensenada es un poquitín el que, el que monta todo y a pesar de que al final le, le, le destierran o sea, le, le, le, le deponen, yo creo que esa, esa red sigue funcionando, porque si no es inexplicable que haya tanto, tanto riojano en en la corte y además ocupando puestos de, de, de, de, de alto nivel. Hay una bioja, en el centro de Estudios riojanos, de los cántabros, de aquí descendientes, todavía hoy, los Sánchez Trujillano, ah, sí. que, María eh, bueno, hicieron, Teresa, pues, quiero, la sí, la María María Teresa que, diga, que hizo ahí. los trabajos de los humilladeros de Cantabria. Directora <coughs> del Museo. Nos, vamos a ir con nuestros alumnos al Archivo y, a, y al, al ah. Instituto de de Rejados. Pero de todas formas, que quede claro, Declaración de Intenciones, nunca volveré a hablar más de cameranos, de, a partir de ahora son, se lo he prometido al, al, al Presidente de, eh, del Instituto de estudio Montañeses, chicucos. Sí, pues, a partir de y ahora son humildes ahora, sí, sí. y chicucos. eso es. <ríe> bueno, pues si no hay nada más, dándole las gracias nuevamente a nuestro ponente, que ha sido muy interesante la charla, eh... Hey.